Ustedes. qué gusto saludarlos qué bueno poder en este día poder opinar conversar en este programa conversando contigo conversando contigo es un proyecto que tenemos todos los días y buscamos que todos podamos dar nuestras opiniones hoy vamos a hablar acerca de la libertad de opinión qué opinión quieres tú dar ¿Cómo se produce eh, tu opinión? ¿Quisieras tú saber cómo logras tú determinar una opinión en la que tú puedas certificar que es solamente tuya? Hay algunos puntos importantes que suceden en la mente humana que son importantes de considerar y una de ellas es la influencia del, exter del exterior que ayudan a tu mente a captar todas las imágenes y los sonidos y las sensaciones que normalmente van a influenciar en tu cerebro y van a determinar una experiencia relacionada con aquello que fue influenciante o determinante para que tu sentido o sentidos puedan entender que hubo algo externamente que produjo una sensación que finalmente se produce en conocimiento, se traduce en conocimiento. Cuando yo era niño yo recuerdo que, mi papá me ofreció regalar, yo tenía solamente seis años, un tren. Como todo niño de la selva nunca había salido a la ciudad, no entendía qué cosa era un tren. No había televisión, solo había una radio que a las siete de la noche mi madre prendía para escuchar las noticias de la ciudad. Durante el día solamente el canto de las aves, el relinchar de los caballos, el mugir de las vacas y por supuesto cacarear de las gallinas o el cantar de los gallos en la mañana era nuestro mayor, eh, nuestra mayor eh, experiencia con los sonidos los árboles, las frutas, los árboles silvestres eran parte de nuestro entorno y los amigos, algunos amigos, porque éramos pocos en el pueblo con quienes compartíamos la pequeña escuelita 1405 del pueblito de San Roque mi padre me dijo te voy a regalar un tren y en mi mente solamente hubo una relación que me permitía entender qué cosa era un tren. Entonces para mí un tren tenía tronco, ramas, eh, no había tenido una relación, un contacto con esa imagen. No había ido a la escuela para ver un libro, un cuaderno. Cuando mi padre trajo el tren, una caja inmensa, grande, y sacó el tren, y yo estaba Totalmente decepcionado, porque se entendía que era un regalo, pero no tenía idea de qué cosa era. Entonces mi actitud, opinión, después que él puso las pilas y me lo entregó en mi mano y me dijo, hazlo andar, yo tiré el tren desconociendo de que ese tren existía y que era un regalo maravilloso para mí de un papá amante cariñoso hasta que mi padre me demostró que eh, apretando un botoncito y corriéndolo hacia el lado de prendido el tren comenzó a andar sobre el piso y chocaba la pared y daba la vuelta y solito, solito salía y botaba una pequeña cantidad de humo encima entonces yo le pregunté a mi papá qué cosa era ese humo porque les describo esto más que por hacerles saber mi experiencia era simplemente el relacionamiento que yo comencé a tener con una imagen. Y la información que recibí me dio a entender pocas horas después que esto era una realidad, que existía en otro lado y que yo nunca había tenido ese, ese concepto, había tenido esa imagen o esa información suficiente para mi mente. Mi mente captó la idea de un tren y seguramente cuando salí a la ciudad de Lima lo primero que quise conocer cómo era un tren en realidad. Lastimosamente, nuestra mente no necesariamente desarrolla todos los conceptos referentes a una idea completa, pero sí nos da referencias. Y en función de esas referencias, positivas o negativas, favorables o no favorables, al final, de mi agrado o no de mi agrado, determinarán mi opinión. En esta mañana yo quiero como todos los programas que voy a hacer en el programa Conversando Contigo, es determinar mi opinión respecto a cómo yo llegué a decidir para la votación del día 6 de junio para elegir presidente en mi país. Con todas las informaciones que yo he analizado, desde un punto de vista neutral, como muchos saben yo apoyé a Hernando de Soto en la primera vuelta, Creo en su programa, creo en su sabiduría, en su capacidad. Entiendo que él no estuvo involucrado en alguna situación de corrupción, eh, tenía las manos limpias, tenía claridad como persona. Me cae bien. Es una persona a quien yo le daría mi confianza para dirigir mi país. Pero yo no soy la persona determinante para que él pueda elegir, o ser elegido y ser presidente del Perú. Por eso es que en la primera vuelta él no pasó. Y tenemos ahora una opción doble en la segunda parte de este proyecto. Otra de las cosas que también analicé en la vida de, de Hernando de Soto es por qué él eligió Avanza País. Si Avanza País es un partido de centro izquierda, hablando en un lenguaje interpretativo, sería con una posición un poco eh, orientada al concepto del control. Si bien es cierto, no desarrolla un concepto comunista ni socialista, desarrolla un concepto de control, con un estado todavía de cabeza grande y con un cuerpo débil. De todos modos, revisé sus postulados, yo conozco personalmente al que en paz descansa el señor Pedro Cenas, con quien tuve dos reuniones y quien me invitó amablemente para poder presentarme a las elecciones como candidato al Congreso de la República, lo cual rechacé, no solamente por un tema. Eh, aún así, decidí, por la persona que representaba ese movimiento, apoyar y dar mi opinión a favor durante todo el proceso de la primera vuelta, al señor Hernando de Soto. Por ahí los amigos me llamaban y me decían, ¿por qué no apoyas a, a López Aliaga? Bueno, yo tomé mi posición y mi opinión era apoyar a Hernando de Soto. Algunos amigos míos siguieron la posición y me uní a una gran cantidad de personas, miles de personas que también creían lo mismo que yo. De todos modos, hay un concepto importante respecto a la libertad de opinión y ese concepto importante es que tú te has hecho has creado una convicción respecto de algo y esa convicción te lleva a dar una opinión pero una cosa es dar una opinión y otra cosa es defenderla cuando pasó la primera vuelta y Hernando de Soto no pasó a la segunda vuelta yo inmediatamente comencé a analizar los dos postulados que aparentemente esa misma noche pasaban a segunda vuelta. Entonces comencé a buscar información. Y por supuesto, discurrí a través del programa del profesor Castillo, desde mi punto de vista neutral, sin pensar en odios, ni contra él, ni a favor de él, ni a favor de, de Keiko Fujimori, ni en contra de ella, comencé a buscar un punto de vista neutral. Y analicé cada cosa y descubrí que en su plan de gobierno, que después entendí que era el plan de gobierno del señor, señor Serrón, al margen de sus problemas, al margen de sus juicios, al margen de sus condenas, revisando los programas, me di cuenta que yo no compartía con un programa estatista, comunista, leninista, marxista, y dice él, mariateguista. Lastimosamente el concepto de Mariategui muy bueno, muy interesante, pero está muy desfasado en este tiempo de la realidad. Según mi opinión, puede usted no estar de acuerdo, estamos en libertad. Entonces revisé el plan de gobierno de la señora Keiko Fujimori. Es decir, lo voy a, lo voy a decir de diferente manera para que alguno no me malentienda, porque a veces cuando yo escribo, es tan corto lo que escribo que ya las personas hacen toda una interpretación respecto de lo que escribo y a veces es mejor hablarlo para que algunas personas lo entiendan mejor. Yo cuando miré el plan de gobierno de Perú Libre, al margen del señor Serrón y el señor Castillo, revisé también el plan de gobierno de Fuerza Popular, al margen de la señora eh, Fujimori y todos los que forman parte de su equipo. Y analizando los dos, ahora sí concluyo, definí mi posición de no estar de acuerdo con el plan del señor Castillo y su partido y de la señora Fujimori y de su partido decidí elegir su plan de gobierno al margen de las personas pocos días después conversando con unos amigos amigos políticos con quienes nos reunimos muchos martes almorzar y conversar con ellos, me dicen que ellos también están en una posición similar. Entonces, en la conversación, una noche hasta las doce y media de la noche vía Zoom, compartiendo ideas, discurriendo diferentes temas, comenzamos a mirar, las potenciales eh, maneras cómo estos dos poderes manifestados en su tipo de gobierno podrían conducirse en las próximas, en los próximos gobiernos a partir del 28 de julio del 2020, 2021. Después del análisis, después de la conversación larga, opinión tras opinión, discusión tras discusión, concluimos que tenemos un gran problema que en ambos grupos hay gran cantidad de personas que están tomando decisiones sobre la base de un tema y el tema se llama corrupción entonces yo dije ¿por qué están tomando decisión sobre el tema de la corrupción? ¿Por qué ellos están en contra de la corrupción y dicen que están en contra de Keiko Fujimori y su partido? Y los que están del lado de Keiko Fujimori dicen que están en contra de la corrupción y están en contra de Castillo. Es ¿Dónde estoy? Si el tema es corrupción y los dos están hablando de que están en contra de la corrupción y se contraponen el uno con el otro, ¿qué tiene uno, qué tiene el otro que están acusándose de corrupción? Y descubrí que en los dos lados está infestado de corrupción tristemente entonces dije yo si los dos están infestados en corrupción me voy al voto viciado o al voto o al voto nulo pero el voto viciado y voto nulo es un acto de escapismo yo lo entendí así de repente tú piensas diferente es un acto de cobardía dije yo para mí, de repente tú piensas que no está bien Estoy hablando de la libertad de, de opinión. Entonces, finalmente, sentado en mi, en mi cama, viendo la televisión, viendo algunas noticias, entonces elegí defender un postulado. Yo ya conozco lo que es el comunismo y también lo que es el liberalismo. He vivido 14 años en los Estados Unidos. Ambos tienen muchas cosas malas, muchas cosas terribles. No puedo ser idealista en un mundo donde la corrupción, donde el aprovechamiento, donde las personas toman el poder para controlar las mentes y las sociedades. No puedo ser idealista, tengo que ser realista. Yo necesito Defender una convicción que yo he decidido defender, la libertad. Cuando yo he vivido en el mundo del liberalismo extremo, y he vivido, los dos, he vivido en el mundo del comunismo y el socialismo, en este país, no estoy hablando de otros países... Aquí no hemos tenido liberalismo extremo, pero hemos llegado casi hasta allí, donde nadie se preocupa de los necesitados. Sí. Aquí hemos vivido un comunismo como socialismo, donde se estatizó muchas cosas. El Estado y se controló la economía. Y yo pasé los momentos de tres años de hambre, con mis hijos pequeños y mi familia, o sea, no estoy hablando yo porque, oh, yo defiendo a Keiko Fujimori. No, ahora yo defiendo un principio que se llama la libertad. Y lastimosamente, en el programa del señor Castillo y de su partido Perú Libre, no encuentro el principio de libertad. Porque es muy parecido al de Velasco, cuando mi padre perdió sus propiedades porque se lo quitaron. Con tanto esfuerzo y trabajo se parece al de Alan García, se parece a aquellos que proclaman el ayudar a los pobres, pero cuando llegan al Estado se olvidan de los pobres, entonces no puedo ser idealista, sobre texto de los pobres yo tengo que defender a los pobres, entonces con el idealismo de los pobres tengo que apoyar a quién? a quien me promete cosas que yo ya sé que cuando llegue al estado lo único que va a hacer simplemente va a tomar el poder para controlar la vida de aquellos que con libertad queremos hacer nuestros propios negocios, desarrollar nuestros propios emprendimientos, no puedo, no puedo, simplemente no puedo. que yo estoy coludido porque quiero recibir algún beneficio de la señora Keiko Fujimori, que seguramente voy a recibir algún beneficio, eso, eso no va conmigo. Bueno, los que me conocen saben muy bien que no va conmigo. No busco beneficios personales. Mi padre me enseñó de pequeño a hacer mis propios emprendimientos, con equivocaciones, pero intento hacer lo mejor que puedo, luchar por aquello que puedo. Entonces a raíz de estos análisis individuales, cuando pasé de la primera vuelta a la segunda vuelta y comencé a apoyar después de este análisis a la, al partido Fuerza Popular, que sí es verdad tuvo una gran oportunidad en el Congreso para hacer los cambios que se requirió y algunos de los invitados a su partido solo se preocuparon en querer congraciarse con su lideresa y finalmente destrozaron esa, ese Congreso que lastimosamente fue un congreso difícil, y lo entiendo, yo fui candidato para ese congreso. y No lo voy a contar más nada. Pero, aún así, proyectos de ley importantes. Estuve analizando los proyectos de ley que se dieron en ese congreso mientras estuvo el grupo Fujimorista, con 73 Fujimoristas, en el Congreso hicieron leyes importantes a favor de la gente necesitada. Yo no he visto eso del otro lado. He visto solamente quejas, he visto acusaciones, incluso desubicadas opiniones, pero está bien, todos tenemos libertad de opinión. Entonces, finalmente, yo quiero esta mañana dejar sentado de que la libertad de opinión es aquello que tú construyes en tu mente, pero a través de un análisis, a través de un meterse un poco más adentro de la tabla raza que somos muchas veces nosotros, que escuchamos una opinión en la noticia o leemos en el periódico que este fulano es terrorista, que esta señora es corrupta y ahí nos quedamos. Es como la vecina que le va diciendo a su otra vecina, ¡Ay, oh, tu marido te está sacando la vuelta! Y la mujer cree que el marido le saca la vuelta y finalmente lo bota de la casa y no se da cuenta ni siquiera que lo que la vecina estaba buscando era otra cosa, de repente. O que simplemente la odiaba y quería verla sola con sus hijos sufriendo. No sé, tú no te puedes hacer un concepto de algo simplemente porque escuchaste por ahí un boom. Ah, una bomba fue, o de repente fue un cohete. O de repente fue simplemente una celebración. Necesitamos hacer un poquitito más de análisis. Para poder tener libertad de opinión, necesitamos libremente, escúchame lo que te digo, eso es mi concepto, puedes, puedes, puedo estar equivocado, puedes no estar de acuerdo conmigo, pero es desarrollar libremente un análisis y buscar aquello que por lo menos tú estés dispuesto a defender. Y me da muchísima pena decirte que esta vez en una lucha de contrariedades con mis convicciones voy a votar por una persona en quien yo creo que me va a permitir defender la libertad en todos sus conceptos. Estos últimos dos días... En, en mis redes he sido atacado por muchos amigos que simplemente lo que han hecho es responder atacando mi persona está bien a mí me gusta atacar las estúpidas ideas que para mí son estúpidas no a los estúpidos yo no hablo de los estúpidos yo hablo de las estúpidas ideas, de conceptos estúpidos, de conceptos que nos llevan a extremos idealistas sobre la base de información muy básica, muy sencilla. Yo no estoy diciendo que tú eres eso. Yo no te estoy diciendo que tú eres un estúpido. Estoy diciendo que un estúpido es una persona que no tiene un razonamiento claro respecto a las decisiones que toma, pero no por la persona misma sino por las ideas que concibe como parte de su convicción. Hay palabras que son fuertes, ignorante, estúpido, que a mucha gente le molesta. Si te digo que soy ignorante me vas a decir, ah te estás diciendo simplemente para congraciarte con la gente, pero ignorantes somos todos. Pero cuando tú ignoras un punto y haces de eso tu convicción sin haber desarrollado el análisis necesario, no solamente ignoras, sino también caes en la estupidez cuando tú opinas. Porque tu opinión aparece estúpida porque no da la información adecuada. Y mis opiniones, para muchos de ustedes, aparecieron como estúpidas. ¿Por qué? porque en 3, 4, 5 párrafos no se puede explicar las razones por las cuales uno defiende una convicción. Yo no defiendo a la señora Keiko Fujimori, no tengo nada contra el profesor Castillo, creo que él es un candidato con buenas este, intenciones, solo que lleva consigo un tipo de gobierno que ojalá, si él gana, que ojalá no lo lleve a cabo, porque si lo hace, nosotros ya sabemos, por las experiencias de Alan García y del señor, del señor presidente Velasco, lo que ha pasado con el Perú. Que si hay algo que corregir, por supuesto. Que los últimos 20 años de los gobiernos que hemos tenido no han hecho lo que debieron hacer, es cierto. Pero escúchame, un Estado y sus problemas no se cambian en 20 años. Tú cuando vas al hospital y te tomas una medicina, piensas que ya esa medicina, pa te va a quitar el dolor y te va a curar. No te olvides que el movimiento de incomodidad en la que estás, pero todavía no estás sano. Un país como, este, por ejemplo, Singapur, donde tuve el privilegio de estar, allí no se cambió las cosas en tres años, diez años, poniendo un presidente, quitando otro presidente, no. Si tú... Retrocedes de la historia de Singapur, te vas a dar cuenta que hicieron cosas catastróficas, así como en Chile. Solamente que ellos continuaron con una cultura de desarrollo y crecimiento sobre la base del bienestar que los pueblos consiguen cuando existe libertad. En libertad puedes hacer lo que sea, pero en la represión. Tus pensamientos, tus convicciones son sometidas al poder, a las armas. Y eso yo no voy a defender. Perdóname si estoy en contra de tu voluntad o de tu opinión, pero yo no voy a defender. Entonces, ¿cómo logré yo tener este concepto que yo hoy defiendo? Le hablo a mis amigos y también a mis enemigos, si quieren todavía escucharme. A mis amigos, a los que por lo menos una vez conversaron conmigo o comimos juntos. Yo no defiendo la corrupción. Estoy buscando un programa que para mi país sea defensora de la libertad. Y lastimosamente, entre estas dos personas, yo elegí votar por la libertad. Estas cosas yo lo digo no porque quiero defenderme, sino porque es importante que todos hagamos un análisis de que una opinión no debe nacer por el simple hecho de haber escuchado una noticia o escuchar a alguien que, dijo, dijo, que dijo, de, dijo que dijo esto de quien dijo. Es bueno que tú escuches lo que tú mismo analices y que tú mismo al final, una vez teniendo una opinión, seas responsable de lo que vayas a opinar. Yo por lo menos, personalmente, he decidido defender la libertad. Si tú quieres, hazlo. Y si crees que la libertad está eligiendo un programa estatista como la del señor Castillo, adelante. Esa es tu decisión. Finalmente, si tú decides por votar por el señor Castillo y yo decido votar por la señora Keiko, no olvides que tu decisión libre afecta positiva o negativamente a los demás. De eso yo también soy consciente, que Dios te bendiga, buenos días, esto fue conversando contigo con Boris Darmon